Juntos Y a mí no me ha dado Anti-knockback Y a mí no me ha empujado me ha haciado daño pero que es por el lag No, no, no, no, hacer no hacer porque que... tienes el escudo No, ah, porque no has compartido, entonces luego no te empujas Por el Por el lag Por lag No que hacerlo roto las la semana. ¿no? Sí. Y sí, sí, por semana tampoco está, ¿no? Lo que pasa que... ya me he quedado sí, aquí. ya no. no. ¿Arián? ¡Ah! Oh, pues, no. ¡Joder, sí. tío! Esta compañía es que nota. La verdad, peor. la En el momento de la verdad. Si nos ponemos en cardinales alrededor, bien puestos no nos debería. O Esa a lo la... que se da And I don't Qué te mete a la de la que la de la de color Tío, pero estas hostias pues me metes, Tiene ocho, pues ¿Deberían, Deberían estar haciendo swaps. Pues pero a que vamos, en teoría se puede hacer solo tank. Si, si, si. Si lo están haciendo. Es igual este, que me llamo yo tengo aquí de los dos pegamas de, de tanque. El respectivo de todo. Yo seguro. Claro, yo seguro. Porque no me acuerdo cómo van niñas. No. Oh. Se me ha pasado el primero por cierto. Uy, me he equivocado. ¿no? Ay, me he equivocado, me he equivocado por esta ruta. Si te ves agobiado, vale. Hola. ¿Tanto? Me ha hecho un ¿Por qué no tiro con el que me estoy cogiendo si Porque es el trato. Pero la es lo que le dije El Black Knight se tirado de la historia Sí, ok, uh... sí, ya ya de de de de oh. no Joder, ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué! Ah, ¡Qué! Es ¿sí? eh, no... ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué! ya no ¡Qué! daño ¡Qué! ¡Qué! Eh, en en ¡Qué! no No, Ahí dentro ¿eh? ¿me provoco o qué? no, ah oh, puto De la vuelta La Hágate ah, en el ah, arco como acaba ¿eh? el arco como capa el este. este. pues Que se quede más en el borde. Ah... Claro, si lo llevas en diagonal... has pues provocado, ¿eh? Por cierto. Ah, yo te lo paso con el tío. El bien eso, eh, la teta. Arena. Arena y.. No tenía, no tenía el 10 flyblades, tío. Me cargo. Si puedes meter mitigación aquí de halo, a mí me gusta. Tío, a mí no me vale, yo sí me vale. Yeah, uh. that's all good, though. ¿Has usado lo, lo del suelo de mejor? O el <risa> cabrón. <risa> bueno, eh, se vale, ¿no? Bien jugado, <risa> <risa> <risa> Correcto. Al <Cardinal>, ¿eh? <risa> eh. Bastón sí, sí. Eh, ¿Qué te lo pillo, juicio este libre de marca ahora? El que esté libre de marca que pide el primer que provoco Vale, me provoco Sí, compre spammer ya habla de él, ¿eh? que poco se está hablando de ello De He hecho con tres cazas es como un poco de delito y todo el que os haga daño mágico, ¿no? Alguien tire el EB. Oh, vuelta al ruedo. Arco. Meterle el EB que está en 10 ¿eh? Sí. A si se ya. No, jugamos, ¿no? no veo nada es? <risa> para hacer que yo lo tirado desde la comunidad de la distancia yo sí que veo aquí <risa> Pony. y no no no hay luz sí espada de cima ah. a jugar a hundir la flota no han puesto ni siquiera un blue de mierda no. no aunque sea un yo esperaba la verdad de montar o algo de eso, al menos para hacer lo del. No, no, no, que si no hay inventéis ahí